Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Bueno, feliz domingo, espero que el fin de semana haya sido productivo. En principio, debe de haberlo sido, porque estamos aún todavía nos queda por cerrar parte del GAP. Si es que se cierra ahora, recordar, y es muy importante tener esto en cuenta, el GAP no tiene por qué cerrarse hoy. Normalmente se cierran el domingo lunes, hay veces que tardan incluso a lo largo de la semana, y otras veces se quedan ahí para bastante tiempo. Personalmente, creo que se va a cerrar esta noche, uh, pero se viene un movimiento interesante. Vamos a ver por qué y vamos a ver hacia dónde, cuál es la posibilidad que tenemos. Evidentemente, siempre tenemos la posibilidad de arriba y abajo, pero vamos a ir a calcular... Eh, probabilidades, ¿no? Vamos a ver probabilidades en función de la realidad que tenemos delante. Eso no lo podemos eh, obviar. Si obviamos la realidad que tenemos delante y pensamos en lo que queremos o pensamos negativamente en lo que no queremos, sea hacia arriba o sea hacia abajo, me es indiferente, mal vamos a ir. Muy mal vamos a ir. Así que, bueno, recordar que como dice Sir Richard Branson, las oportunidades son como los autobuses. Siempre viene otro en camino y más en un mercado como el de las criptomonedas, que evidentemente es un mercado súper volátil, en el cual, y advierto siempre, puedes perder todo tu dinero en 10 minutos. Como te pases de listo, en 10 minutos lo pierdes. vale Entonces, bueno, cuidadín, cuidadín. Bien, vamos a ver cómo está y vamos a ver a dónde vamos. Venga, comenzamos. y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo eso recuerda que estamos en la cuenta atrás estamos en los últimos días ya para la oferta que hay en la web luego no me digáis que Ay, que se me ha pasado que se me ha ido que se tal por una persona que lo pidió se ha quedado hasta el día 10 así que el que quiera peces que se moje el culo, que yo ya me lo he mojado bastante. En fin, bueno, Bitcoin, ¿qué está pasando? Bueno, pues eh, el fin de semana, ya sabes, cerramos los futuros del CME. Eh, vamos a poner aquí, uh, aquí, vamos a poner los futuros de Bitcoin. Tacata, ¿dónde cerraron? 29.765, o sea, aproximadamente por encima de esta línea de tendencia. Bueno, y sin, y sin aproximadamente, ¿vale? Cerraron aquí arriba. Bueno, ¿y qué ha pasado el fin de semana? Pues que hemos hecho cataplum. que quiere decir? Que hemos tenido un gap que ha llegado a ser de 1.500 dólares, aproximadamente. Ahora ese gap ya no es tan grande, es un poquito más pequeño, pero todavía sigue siendo de unos 900 dólares, 800 dólares, ¿vale? 800, sí. Eh, que no está nada mal, es decir, que todavía desde donde estamos en este punto hasta donde se cerró más o menos... Eh, un 2,91% hay gente loca como yo, pues que hemos comprado en la media de 100, sobre todo, ha sido una muy buena zona de compra en 4 horas eh, y bueno, pues ahí llevamos un porcentaje con nuestros queridos <ríe> No es mucho, ya lo sé, ¿vale? Un 1.38, pero si le metas un 10x, pues es un poquito más. En fin, yo hay parte que ya he vendido, ¿vale? Porque ya sabéis que voy a, a unos por cientos, pero hay otra parte que evidentemente no. Y esperaré a que llegue donde tiene que llegar. ¡Que no llega! ¿O que me puedo mejorar mi posición? ¿Por qué? Porque estamos, recordemos, vamos a ponernos a hacer un zoom, dentro de un triangulito. Y ese triangulito, ¿vale? Pim, pam, pim, pam. Toma las gasitos. Cuando ha toda la parte de abajo, no ha llegado. Si no ha llegado, esto es como un canal. Si fallo abajo, posiblemente rompa arriba. Si rompo arriba, cumpliría con muchas expectativas. La zona de 32.000, ¿vale? Que es la siguiente a batir. Pero claro, para llegar a eso, primero tenemos que... Este techo y este techo que tenemos aquí, la zona de 30. Tenemos que romper los 30. Si rompiésemos los 30, quizás, quizás, podríamos llegar, ¿vale? Pero ese es el primer paso. Y ya os digo, de momento, la... El no apoyo, el no, a pesar de la caída, ¿no? el no habernos apoyado en la línea de tendencia, me hace pensar que, bueno, podemos ir ya arriba. ¿Qué esto quiere decir que no vamos a venir a la línea de tendencia y vamos a volver a fallar y no vamos a... Para nada. Puede ser perfectamente. Está siendo como una ranta cojonera. Aquí la, la, la, la Rose Line. Estamos alrededor de ella, cosiéndola continuamente arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. A ver si la abandonamos temporalmente al alza durante un tiempo. Bien. Eh... Como os dije, a mí lo que me interesa es el cierre semanal. ¡Pam! ¿Por qué? ¿Qué no? Pues porque creo que el objetivo debe de estar en torno a la media de 100 en semanal. ¿Vale? Es donde tenemos que llegar. 33.000 está ahora mismo, pues posiblemente va a seguir, bueno, posiblemente mientras el precio esté por debajo va a seguir bajando poco a poco. ¿Vale? Y bueno, pues ahí, ahí está. Eh, por otra parte, la vela semanal, dentro de que es una vela roja, tampoco es mala. Recordar que intentamos pasar la zona de resistencia, Rose Line, no cerramos arriba, bien, no pudimos con ella, volvimos a perderla, la hemos vuelto a recuperar y esta va a ser, si cerramos como estamos o más arriba, va a ser una y dos, dos semanas seguidas por encima de la zona de resistencia. Eso está bien, ¿vale? Está bien. Como no es un punto exacto, bien, bien sería irnos por a los 30.000, ¿vale? Pero bueno, como esta semana no tiene pinta de que nos vayamos a a los 30.000, si no vamos a la zona de 29, 29 y medio, tampoco está mal, ¿vale? ¿Por qué me gusta esta figura? Eh, bueno, pues porque es un martillo, bueno, eso para empezar, si terminando doji mejor y si terminan doji verde, ni te cuento, ¡Voy doji verde, <ríe> pero vamos a los futuros del CME. ¿Cómo fue la vela semanal que cerraron el viernes? os lo recuerdo, y ahora abren otra vela distinta, semanal, una vela ya doy un poquito gordita por encima de la semana anterior, por encima de la zona de gap, en su día que teníamos, y por encima de la zona de resistencia semanal. Es decir, ala, ¿vale? La resistencia semanal, vemos que es la, la línea rosa, nuestra querida Rose Line. ¿vale? Eh, bueno, fijaros, ¿eh? Apoyo, apoyo, apoyo, apoyo. ¡Apoyo y me pierdo a tomar por culo! Y luego ya subo, toco un poquito, va, rompo, me vuelvo a apoyar, la pierdo. Venga, ahora es para arriba. Alguien me dice, ¿tú crees que si llegamos a la media de 100 la podremos pasar? Ni idea, no lo sé. No lo sé. Cuando lleguemos, ¿vale? Eh, no seamos... Eh, no sé cómo decirlo. Eh, parece que, que hay mucho astrólogo por ahí, ¿no? Eh, eso no funciona, eso aquí no vale, vale. Aquí lo que vale es cómo está el mercado en ese momento, qué noticias hay, qué ha pasado y qué no ha pasado. Entonces, si llegamos, cuando lleguemos, lo veremos. Mientras tanto, es hacernos puzzles. Estamos hablando además del mercado semanal, que en una o dos semanas te ha cambiado la vida un huevo. Fijaros aquí, parecía que nos íbamos a la media de 100 y de repente, pum, otra vez, venga, a la, a la línea de salida de todas estas velas. Ha empezado otra vez. Entonces, y eso es en muy poquito espacio de tiempo, en más espacio de tiempo ya ni os cuento. Entonces, no nos hagamos puzzles y seamos realistas, ¿vale? Seamos realistas. Vamos a ver si somos capaces de cerrar este gap que hay aquí arriba, que podría ser un objetivo si pasásemos la media de 100, o si nos acercamos, bastante a ella, pero más allá de eso, de momento, relax, ¿vale? Vamos a ir paso a paso, que es lo importante. ¡Partido a partido! Eh... Así que bueno, a mí me gusta de momento como está. Yo sigo siendo verde en la vela de diario. Hombre, coño, me parece esto... Ah, está muy bonita. Ah, como cerro el viernes. Ay, qué bonito. Pero nosotros no estamos ahí. Nosotros estamos en 28.881. Es decir, estamos más abajín Y esta vela de cuatro horas... Bueno, está de diario. Qué narices. Vamos a cuatro horas. Esta vela de cuatro horas nos está fastidiando. Que si me voy para arriba, que si me voy para abajo, que si me voy para un lado, que si me voy para el otro. Bueno... De momento la vela de sábado, vamos a volver a diario, pues bueno, estuvo tiene una lectura positiva, ¿vale? Recordar que ayer eh, decíamos, bueno, es que estaba, estaba abrazando completamente todo, estaba yéndose a la media de 50. El no perder la media de 50 es muy significativo. la y El no perder la EMA 20 en diario es muy significativo también. Y el haber cerrado por encima de la apertura de esta vela, es decir, no abrazarla, también es significativo. ¿Esto quiere decir que no vamos a ir para arriba? No, podríamos ir para abajo. Pero que los osos no han logrado lo que querían ni siquiera en días de poco volumen. vale Esa es la, esa es la lectura. Bien, eh, Ethereum, por su parte. Bueno, vamos a ver el BLX, ¿vale? que está es interesante verlo, echarle un ojo. Porque, bueno, si, si me hace caso, si va acá, así, vale, venga, así nos, nos carga el BLX. He reiniciado y cada vez que reinicio me hace unas pílulas esto que no es ni medio normal. Voy a tener que cambiar alguna cosa. Porque no es una cuestión de memoria, no es una cuestión de disco. Eso te, te va a sobrado. Es una cuestión de que tengo demasiadas cosas abiertas, eso sí. Bueno, ¿qué nos, dice? ¿Qué nos dijo el, el BLX ayer? Algo súper importante. Que a pesar además de la caída, que vemos que efectivamente ni siquiera en el conjunto de todos los exchanges abrazó el cuerpo a la vela anterior... ¿Vale? Aunque sí le hace sombra las mechas, cosa que bueno pues no es lo divertido, no es lo suyo, pero bueno, no importa. Ahí está. Eh, el volumen vale, fue menor. A pesar del movimiento, fijaros, de aquí aquí hasta los 28.460 más o menos. Un rango mucho más amplio que el día anterior, siendo viernes incluso. Volumen ha sido menor, con lo cual no había tanto interés porque bajara, era más bien un movimiento de <risa> vamos a ver qué pasa. vale eh, Me interesa mucho más, ¿vale? Que es realmente lo que vaya a pasar hoy. Hoy es día clave. Ethereum, por su parte, bueno, pues intentando recuperarse, muy despacito, no ha podido también tampoco la vela del día anterior ayer. Eh, abrazó el cuerpo, al menos las mechas sí hacen sombra, pero bueno. Y el total market, ayer para abajo, hoy aguantando un poquito. El percal. La dominancia de Bitcoin, jaja. <risas> para Iña, ¿vale? Retornando un poquito. Fijaros que lo que sube o lo que intenta subir el cap de mercado lo baja la dominancia de Bitcoin. Eso quiere decir que, bueno, hay algo de dinerito que está moviendo hacia las altcoins. No demasiado. No hay... Falta un poquito más de confianza para decir, venga, voy para allá. Por su parte, las altcoins. Vamos a ir a las más positivas antes de ver una cosa interesante. Las más, bueno, las más negativas, venga No hay grandes pérdidas por, de, por encima del 5% ORN, MAN, Matrix, bueno, NACA, Library Gates y RAD El resto está todo por debajo en pérdidas Tampoco, tampoco suman demasiado ¿Vale? Por lo dicho, estaba en verde el, el mercado, poquito Pero la dominancia de Bitcoin, pues bueno, está al revés Con lo cual, las que tenemos en positivo Melon, 9% Bit2Me, que estaba sufriendo este otro día Pues mira, hoy sube un 8% Tomo para ti toma para mí, un día para uno, otro día para otro ahí está intentando no llegar a hacer esa zona de suelo otra vez, que si llega aquí sí podría ser zona de compra, pero eso no quiere decir que no lo pueda perder, ¿vale? ojo, hay que ver el y hay que ver muchas más cosas eh, Super, Bell, Arpa bueno, Polis también, Solana 310, el que iba a matar a Ethereum, bueno, pues aquí está intentando aguantar la zona de soporte vamos a meterlo aquí y bueno, pues intentando hacer una nueva. Vamos a vernos desde aquí. Punto, punto. ¿Vale? Ahora es la que hay que romper si queremos salir a alza. Yo creo que cuando llega aquí, volverá a la zona de soporte. hoy se nos vendrá abajo. Ya vemos Depende del momento de mercado. One Earth, que hizo un pedazo de movimiento de flipping, de zapping. Bueno, pues enhorabuena a los premiados. Sé que hubo gente que la compró. Y encima han podido ir al punto de salida, o sea que fantástico eh, esto a mí lo que me dice es que en los próximos días seguramente va a estar ahí otra vez ahí Solana, otra cosa es que ya puede ir arriba, que no vuelva a ser de resistencia y se nos venga abajo eso ya no lo sabemos, ¿vale? Eh, no sé qué ha pasado con Warner, ¿por qué, ¿Por qué hizo eso? Mm, quizás fue porque se dejó llevar mucho por el mercado, no sé eh, cadena también está por aquí, que tenemos por, con cadena, vamos a ver poca cosa bueno, pues nada, está intentando no perder esa zona de soporte antiquísima, ¿vale? Bueno, pues ahí está aguantándola, pa, pa, que llega aquí, en realidad, compra, arriba, compra, arriba, compra, arriba, compra, arriba, compra, suba más o suba menos, aunque sea esta, esta cosa pequeñita, desde el centro de la zona de soporte, estamos hablando de un 34,92%, es decir, o sea, yo sé que es poco, ¿vale? para la mayoría de vosotros, pero a un servidor un 34% sí le vale. Eh, FIAR, PIR, eh, chili también anda por aquí, Chili's con queso, Chili's con carne, eh, está el mercado probando, probando zonas de soporte, a ver si no las pierde y no le da una, un susto. Por su parte, la presión bajista en Bitcoin, es decir, los cortos siguen subiendo. Vale, vamos a ver qué pasa cuando llegue a la zona de los 1.550 y a partir de ahí nos diga, mmm, me voy para abajo o lo rompo y hago pim, pam, y te digo, toma la casitos. ¿Vale? Hay que ponerse la baserina, hay que estar preparados. Por eso, digo, cuidado con la confianza que tenemos en nuestros trades, que muchas veces nos traicionan. Fijaros, ¿vale? que de momento LT roda. Roda en diario y hoy se confirmará la ruptura. ¿vale? Entonces, bueno, eh, estaros atentos. El que avisa no es traidor es avisador. En fin, Bitcoin, en una hora. ¿Qué está haciendo? Bajar, bajar y bajar. De momento, perder otra vez, bueno, perder la en Una hora que está jugando con ella la cose, que si la toco, la toco, la paso, ahora la pierdo, ahora la pasaré, ahora, pues, ya veremos a ver. Zonas importantes, vamos a tenerlo en cuenta y vamos a ponernos en cuatro horas. La línea de tendencia principal, bueno, la, la primaria, ¿vale? que es esta, eh, 29.100, ahora mismo aproximadamente, 29.130, la secundaria y la que hay que romper, 29.500, vamos a dejarlo ahí, ¿vale? Hay una diferencia. Ustedes sabemos que tenemos el cierre en la zona de los 29.750 aproximadamente, con lo cual la vigilar de esas zonas debería. ¿Veis cómo la esa línea media se ha puesto roja? Ahora que se está poniendo verde, lo normal es que empiece a ir al alza, ¿vale? Y pueda romper por lo menos la primera con facilidad, e ir a tocar la segunda. Una vez que la toque, ya veremos. ¿Vale? Paso a paso, como estábamos diciendo Así que, chicos y chicas, como digo siempre Invertir con mucha cautela, guardar liquidez Para estas cosas que vienen Y que la paciencia os acompañe Chao, chao